Thank mm -hmm. you. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Seremos reemplazados los juristas por robots en unos años? ¿Nuestro trabajo lo realizará la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la tecnología en derecho? ¿Qué hay de los aspectos éticos en este tema? Estas son algunas de las preguntas que surgen cuando unimos los conceptos de derecho y nuevas tecnologías. Y para responder a alguna de ellas y plantearnos otras, Contamos hoy con la presencia de Josecho Soria Checa, a quien les voy a presentar en unos minutos. Soy Esperanza Ferrando, decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, aquí en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Antes de comenzar, permítanme darles la bienvenida a este primer live event sobre el tema del rol del derecho en el contexto de las nuevas tecnologías. Con ella le damos continuidad a las actividades que iniciamos en los primeros AI and Law Days, unas jornadas internacionales en las que reunimos a estudiantes y profesionales nacionales e internacionales para abordar el sugerente y difícil equilibrio de la inteligencia artificial y el derecho entre la regulación y la disrupción. Con ellas conseguimos que estudiantes, profesores y profesionales de diferentes lugares de Europa pudieran intercambiar experiencias, conocer nuestro Legal Tech Lab, que nuestros estudiantes se acercaran a los nuevos desafíos y oportunidades ...que plantea la inteligencia artificial para las profesiones jurídicas... ...y por supuesto que todos creciéramos en el conocimiento de la tecnología aplicada al derecho. Dado que una de las líneas estratégicas de nuestra universidad es la digitalización... ...y que nuestra facultad está totalmente inmersa en ella... ...como lo hemos demostrado últimamente con la transformación a online de toda la docencia... ...queremos continuar con estas actividades que de manera forzosa y por las razones que todos conocemos... Tuvimos que interrumpir hace un par de meses. Así que hoy retomamos el tema y lo hacemos de la mano de uno de los participantes más exitosos en las jornadas mencionadas. Os he hecho Soria Checa, que es Government and Public Affairs Manager de Microsoft. Es licenciado en Derecho, Bachelor in Business Management y Master in International Relations por la Universidad de Strathclyde. Es un apasionado de las políticas públicas y las relaciones internacionales, y su mayor ambición es encontrar caminos en los que la tecnología pueda ayudar a resolver algunos de los desafíos que tenemos como sociedad. Muchas gracias, Josecho, por aceptar nuevamente nuestra invitación a nuestra universidad y por tu disponibilidad siempre. Y por supuesto, muchas gracias a la Unidad de Transformación Digital por su trabajo para que este evento fuera posible. Josecho, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias Esperanza por, por tus palabras y muchísimas gracias a la Universidad CEU Cardenal Herrera por darme de nuevo la oportunidad de estar hoy aquí. Eh, para mí es un inmenso placer eh, poder eh, hablar con, con todos vosotros hoy sobre uno de los temas que, que está cambiando nuestra realidad y bueno lo hemos podido ver recientemente ¿no? con, con toda la crisis de, del COVID-19. Eh, quiero agradecer también al, al equipo técnico que ha hecho esto posible. A veces damos por sentadas muchas cosas eh, y muchas herramientas que no son tan sencillas de manejar y creo que hemos hecho un esfuerzo todos en, en ponernos a, al día y a punto para, para poder, como has dicho Esperanza, seguir nuestra actividad. Y bueno, eh, en primer lugar, eh, saludar a todos los alumnos que, que ya están en la facultad y a aquellos que, que vayan a entrar eh, próximamente en el próximo curso escolar a la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Enhorabuena a todos ellos. Eh, espero que estéis pasando estos momentos de la mejor manera posible. Eh, sé que no tiene que ser sencillo todo este, todo este proceso, toda esta vorágine de, de matricularse en una universidad. Y, y elegir ¿no? qué camino tomar dadas las circunstancias, pero, pero bueno, espero que hoy podáis ver un poquito más de luz de, de qué os espera en, en esta profesión jurídica y porque creo que, que CEU Cardenal Herrera está tomando una, un camino realmente adecuado para tratar todos estos temas con, con iniciativas como el Legal Tech Lab, ¿no? Hace poco hablaba con, con compañeros de trabajo ¿no? y, y también en algún círculo de, de antiguos compañeros de la universidad sobre lo poco que, que se conoce sobre el derecho antes de entrar a la universidad. Y es que no existe una formación previa en el colegio como puede pasar con, con otras asignaturas, ¿no? como en la administración y dirección de empresas, tú ya has dado matemáticas, economía o en las carreras de ciencias, que ¿no? pues son mucho más tratadas. Eh, algunos habréis tenido la suerte de poder vivir la profesión a través de algún familiar, eh, otros simplemente creéis, creeréis que es el mejor camino para, para formaros y, y llenar vuestras, vuestro, vuestras ansias y vuestro camino en, en la vida y, y como como os decía, lo que pretendo es dar un poco de luz sobre qué, qué es la profesión jurídica hoy eh, y cómo va a ser en, en el futuro. No pretendo resumiros cuatro años de carrera en, en, en 30 minutos, pero sí daros unas pinceladas de cómo desde Microsoft estamos viendo que están cambiando todas, todas las políticas públicas, eh, las relaciones internacionales y el derecho eh, en el contexto actual. Esta red eh, para mí simboliza muy bien lo que, lo que vais a vivir, ¿no? Eh, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito profesional, eh, vais a estar relacionados con muchísimas personas, muchísima gente, ya no solo dentro de vuestro país, ya no solo dentro de vuestra profesión, sino que vais a tener que aprender eh, a convivir y a tratar temas que no son propiamente vuestros, ¿no? Eh, es cierto que el jurista siempre ha tenido que estar preparado para lidiar con estos temas ¿no? y siempre ha tenido que estar preparado para aprender nuevos temas, para empatizar y para saber lo que hay al otro lado. ¿no? A la hora de tratar un caso, a la hora de, de llevar eh, bueno, pues desde la judicatura o desde de la fiscalía cualquier iniciativa, es necesario conocer de lo que se está hablando, de lo que se está desarrollando y evidentemente cuando nuestros sistemas económicos cambian y lo hacen a una velocidad de vértigo y cambian por unas determinadas tecnologías, es el momento en el que el jurista debe pararse y preguntar, bueno, ¿conozco realmente qué es lo que hay detrás del de, de mundo en el que vivimos? ¿Cómo funcionan las economías? ¿Cómo se relaciona la sociedad entre ellas? Es fundamental que el jurista sepa cómo tratar con ingenieros, con sanitarios, con filósofos, con profesores... Eh, porque los temas legales, como he dicho, muchas veces tendrán vertientes tecnológicas, sanitarias o, o cualquier eh, cosa que, que, que no sea propia del ámbito jurídico, que nos obligarán a conocer lo que se está hablando y cómo, cómo funciona el mundo en el que vivimos. Este edificio para mí simboliza lo que puede ser eh, la profesión de, del derecho. ¿no? Cada una de, de estas ventanitas eh, es donde desarrollaréis vuestra actividad habrá gente que, que llegará eh, con suerte pues, a ser juez, a, a ser fiscal, otros desarrollarán su carrera como abogados, otros eh, investigarán y serán académicos como, como muchos de los que están hoy aquí o otros simplemente se serán a la empresa privada. ¿no? Pero todos ellos dentro del bloque del de edificio del derecho tendrán que, comprender, eh, tendrán que comprender la ley, tendrán que comprender eh, los mecanismos procesales pero también tendrán que ser empáticos. El jurista va a tener que, que saber... Y evidentemente, y evidentemente como, como, lo, como lo ha sido siempre, el jurista eh, es necesario que entienda de revolución tecnológica. ¿no? Y aquí es donde quiero centrar mi, mi, mi intervención hoy. Porque es cierto que muchas veces en los medios escuchamos hablar de, de muchos conceptos, ¿no? de qué es la revolución tecnológica, cuarta revolución industrial, inteligencia artificial. Son conceptos que dentro de, de estrategias eh, quizás de marketing queden muy bien, pero que dentro de, de, de esas palabras eh, pues esconden muchas veces eh, soluciones complejas ¿no? y cosas que, que debemos entender. El concepto de inteligencia artificial, desde nuestro punto de vista, lo entendemos como dar a las máquinas, a los ordenadores, capacidades que tienen los humanos. no? Capacidades que hasta ahora eran básicamente de los seres humanos, como son el razonamiento, la comprensión, la escucha, la visión. Hemos llegado a un momento en el que la tecnología permite que las máquinas... Eh, incluso en, en muchas ocasiones mejor que los humanos realizan todo este tipo de tareas. ¿no? ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué sucede esto y cómo sucede esto? <coughs> Pues bien, detrás de esta revolución tecnológica hay fundamentalmente cuatro aspectos. El primero es el cloud computing o computación en la nube que ha permitido dar a todos los sistemas tecnológicos, algoritmos, eh, datos que ya teníamos, el poder de computación que necesitábamos para llevar a cabo todos nuestros procesos. En segundo lugar, eh, los datos. Eh, es una de las partes que, en las que hoy me gustaría centrarme. ¿no? El porqué de la importancia de los datos por qué se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, qué hay detrás de todo eso, ¿Qué, tenemos, qué derechos tenemos como ciudadanos, cuáles son nuestros datos y por qué son importantes estos datos. En tercero, la conectividad. Yo creo que, bueno, esto para mí es lo más evidente. ¿no? A día de hoy todos tenemos ordenador, móviles, tenemos sensores en el coche, tenemos sensores en las carreteras, vemos sensores en restaurantes, todo esto nos ha permitido que, pues, junto con los datos que, que se recogen y el poder de computación, eh, pues, servir como receptores de, de todo el mundo ¿no? y dar una interpretación total de lo que sucede en el mundo. Y finalmente, eh, y lo dejan en último lugar, son los algoritmos. ¿no? Porque los algoritmos, eh, es cierto que se siguen escribiendo y los científicos siguen investigando en ellos, pero muchos de ellos eh, vienen escritos y vienen teorizados desde, desde la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, eh, existía la base algorítmica, la base matemática, la base científica, pero faltaban las otras tres patas de la ecuación para que hoy lleguemos a, a donde estamos. A los que estéis en la, en la universidad, habéis, hayáis dado ya vuestras primeras clases de teoría o filosofía del derecho o a los que vayáis a entrar, eh, una de las primeras personalidades que conoceréis es a Thomas Hobbes. ¿no? Eh, es uno de, los grandes, eh, uno de los grandes filósofos de, de la humanidad. Teorizó sobre la teoría del contrato social en el siglo XVII y fue uno de los autores, dentro de, de esa joya que es el Leviatán, de la famosa frase del conocimiento es poder. ¿no? Habréis escuchado en muchas ocasiones de la información es poder, el, el, el acceso a los datos te da el poder... Y bueno, pues Thomas Hobbes, tan importante para la construcción del derecho moderno, del Estado moderno, eh, como lo conocemos hoy en día, pues ya eh, aventuraba estas, eh, es, esta premisa. ¿no? Al final, el, el conocimiento y el poder es fundamental y además él lo decía, lo teorizaba de una manera muy particular. ¿no? Él creía que eh, los seres humanos nacían más o menos en igualdad de condiciones y que adquirían experiencias y conocimientos a través de la experiencia únicamente de, de la experiencia y el conocimiento que dedicaba a la persona eh, a lo largo de su vida y es curioso porque es básicamente lo que sucede hoy en día con la inteligencia artificial no un algoritmo per se no es absolutamente nada, un móvil eh, únicamente no es nada pero eh, la conjunción de los datos, los algoritmos y eh, los dispositivos que tenemos hoy en día junto con el poder de computación dan la posibilidad de llegar a, a, una, nueva, a una nueva vertiente ¿no? y quiero poner un breve vídeo que, que va a explicar incluso mejor que yo la importancia de, de los datos ¿no? y por qué es tan importante eh, conocer eh, cuáles son los datos Qué datos tienen eh, las empresas, por qué es importante que las empresas y las administraciones utilicen repositorios de datos, cómo va a ayudar esto a, a los sistemas económicos, en definitiva, cómo la inteligencia artificial puede dar el, el salto económico que todos esperamos. More than a century ago, the invention of the combustion engine changed the way we live, and the oil that fueled it became the world's most important resource. Today. AI powered by data is fast becoming the most critical technology of our time. Though data, unlike oil, is more akin to an idea. In the same way that sharing and combining ideas helps hone them and increase their value, sharing data can yield even greater insights. Think of all the ways we interact with technology throughout the day. Our choices actually serve as inputs that help an algorithm somewhere out there get bigger, better, faster. Today, we see the amount of data in the world is growing exponentially. AI requires huge amounts of information to learn and improve. But as we become more and more reliant on its incredible capabilities, saving us time and helping us stay connected and productive, we also need to start asking ourselves some critical questions like, Will this data be concentrated with just a few companies and countries? Will companies that do not have access to enough data be able to innovate with AI? If we don't address these questions, a data divide will develop into much bigger problems. Before we can act, it helps to understand there is a wide spectrum of openness with data. So the question becomes, how open can we be across this spectrum? We suggest a simple principle, be as open as possible. In some cases, data cannot be made more open due to legal or other obligations, but the conversation should not stop there. When we harness the power of AI to analyze these massive data sets, we stand to create even more value for more people. By bringing companies, research institutions, nonprofits and governments together, we can extract meaningful insights and address important societal changes, both social and economic. Bueno, como, como habréis podido ver, eh, los datos son fundamentales ¿no? y la manera en la que gestionamos esos datos es todavía más importante. Hay muchísimas empresas eh, que por su tamaño no pueden acceder a grandes cantidades de datos como lo podría hacer eh, Microsoft o como lo puede hacer un gobierno de un país. Por lo tanto, es fundamental que estos datos puedan llegar a, a las pequeñas y medianas empresas, que puedan llegar a los académicos... Y en eso al final tenemos una, una misión importante tanto los gobiernos como las grandes compañías. ¿no? Al final los mayores repositorios de datos se encuentran en, en el gobierno, en los gobiernos, en los estados y al final evidentemente las grandes compañías tecnológicas tienen también grandes repositorios de datos. Nosotros por ejemplo a modo, a modo de, de ejemplo eh, hemos puesto eh, a disposición de, de investigadores todo lo que nosotros vamos analizando eh, sobre ciberataques eh, relacionados con programas de estímulo eh, que, está, que está habiendo actualmente dado por el COVID-19. ¿no? pues bueno, Es importante que si una compañía como, como Microsoft tiene acceso a, a datos que puedan ayudar a proteger a ciudadanos en todo el mundo, quizás investigadores en España, en Italia o en Latinoamérica puedan acceder también a estos datos y construir modelos basados en estos datos que puedan ayudar a, a poblaciones a las que no todos podemos llegar. Y una de las partes, una de las, de, de las grandes patas dentro de esta tecnología que, que es la inteligencia artificial y que está surgiendo a raíz de, de estos últimos meses es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial eh, no, no deja de ser eh, la conjunción de, de dos cosas que, que hemos mencionado actual, anteriormente. ¿no? Una, el hardware, que son las cámaras de seguridad que llevan en nuestras vidas muchísimo tiempo, y luego el software de reconocimiento facial. Al final es muy sencillo. Este software lo que hace es analizar 27 puntos en, en, cada, en cada cara que la hace única y por lo tanto eh, da la capacidad al software de identificar con una precisión bastante elevada eh, quién es la persona en concreto, si esa persona está dentro de una lista ¿no? o de analizar, como vemos en el caso de, de la noticia del Metro de París, si una persona lleva o no lleva eh, mascarilla o como ha salido... Eh, últimamente y la Agencia Española de Protección de Datos ha hablado sobre ello, sobre si un alumno eh, es el, ciertamente el alumno que está haciendo el examen o si en, los, en las primeras vistas eh, de, de juicios eh, las partes son realmente las que dicen ser. Eh, es una tecnología tremendamente compleja y, de hecho, eh, seguramente no, no lo sepáis, pero ya se está utilizando en España. Por ejemplo, se utiliza en un programa de piloto en el aeropuerto de Menorca, lo está utilizando Iberia para ayudar a sus pasajeros en, en el embarque de, de los vuelos. Eh, estaba previsto a principios de 2020, lo que pasa que, que pues, por todo lo que sucedió en Icema, eh, se paró la instalación de, de sistemas de reconocimiento facial en los alrededores de Icema. Son tecnologías que ya están utilizando policías de muchas partes del mundo, como por ejemplo en Reino Unido, y que eh, tienen eh, consecuencias legales eh, importantes, ¿no? porque al final atentan, eh, contra la si se usan de una manera que no es la correcta, atentan contra uno de los principios y derechos fundamentales, ¿no? que por ejemplo está recogido en la Constitución Española en el artículo 18, que es el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad... Y con esto lo que quiero decir, no, no quiero ahondar en el tema profundamente, creo que es una tecnología que puede ser muy positiva, que puede ayudar a, a muchas sociedades, a, mucha, a muchas agencias de investigación, de policía a capturar, eh, por ejemplo, criminales o a muchísimas empresas a desarrollar dispositivos que puedan ser útiles para nuestras vidas. Pero tenemos que ser conscientes. ¿no? Eh, el artículo 18 de la Constitución ha sido durante mucho tiempo el gran olvidado y hoy está, está en boga más que nunca por todos estos temas. Al final tenemos que ser conscientes como ciudadanos de los derechos que tenemos. Eh, os invito a que eh, si tenéis alguna duda pues eh, vayáis a la Agencia Española de Protección de Datos, preguntéis, son instituciones que están, que están para eso y que es el camino que nos está marcando la profesión jurídica. ¿no? Estos son los nuevos retos a los que se está enfrentando un jurista que, que trata con, con temas tecnológicos. Sin ir más lejos, eh, esto es una animación de cómo pueden utilizarse estos sistemas de reconocimiento facial en China y de hecho se están utilizando en China, ¿no? llevan ya un par de años utilizando estos, estos sistemas como veis aquí, eh, el gobierno o el ayuntamiento o quien maneje el software es capaz de ver quién es eh, la persona a la que está enfocando la cámara, sus pulsaciones, eh, si estas pulsaciones eh, están acordes con un buen nivel de salud. Pero bueno, eh, está demostrado que las pulsaciones, por ejemplo, o la cara, la sonrisa, eh, la tristeza que, que, que podamos emitir a la cámara, Puede, puede ser objeto de muchos más análisis, ¿no? como por ejemplo eh, la satisfacción que tengamos al salir de una tienda o al salir, por ejemplo, de un trámite con, con la administración tributaria. Eh, es una invasión a la intimidad de las personas que, que debemos vigilar, que debemos tener muchísimo cuidado de ver cómo, cómo, cómo la implementamos y, y bueno decir que aquí en Europa, eh, quizás en tema de desarrollo de software, en tema de, de desarrollo de hardware vamos un poquito más atrasados que las grandes potencias como son Estados Unidos y como, son, como es China, pero creo que en esto estamos dando el do de pecho. ¿no? Y ya la Comisión Europea está proponiendo eh, medidas para paliar los efectos negativos que pueda tener eh, esta tecnología. De hecho, eh, se quiso en un primer momento prohibir durante dos años el uso de esta tecnología hasta que tanto los investigadores como los juristas tuviesen claros los límites. Que, que tenía que tenía que tener y, y por lo tanto pues bueno eh, simplemente como como juristas y como futuros juristas lo que lo que tenéis que ser lo que tenéis que estar es alerta y, y también, como no, eh, es, es un campo precioso, ¿no? Es, es un campo que, que se está abriendo ahora mismo. Hay muchísimas personas, muchísimos investigadores desde el punto de vista del derecho que están investigando cómo tratar estos temas, cómo hablar de, de protección de datos. Tenemos una, una nueva ley orgánica de protección de datos del año 19, que, que bueno sustituye a la del 99, que, que no tenía nada que ver, ¿no? El mundo del 1999 con el de hoy. Por lo tanto, os animo, ¿no? A, a explorar todos. Todas las alternativas que, que están surgiendo. Y es que eh, ya no solo como académicos, como investigadores, sino también como abogados o como jueces o como fiscales, cada vez tenemos que tener más en cuenta... Este tipo de tecnologías, ¿no? Como veis aquí en una noticia del mundo de, de finales de, de, de 2019, pues vemos que, que los ciberdelitos aumentan cada año, ¿no? En este último año lo hice un 36%, pero si ponemos, eh, como veis allí en la gráfica, desde el año 2011, eh, el crecimiento es exponencial. Y esto al final, ¿qué, qué nos quiere decir, no? Pues que, que todos los cambios que percibimos en la tecnología, en nuestros sistemas económicos, tarde o temprano eh, se reflejan en el mundo legal y al final pues eh, las partes involucradas, jueces, fiscales, abogados, eh, abogados de empresa, tienen que resolver problemas que afectan a, a, nuestra, a nuestra vida cotidiana y, y como estamos empezando a ver, pues, los ciberdelitos, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial ya son parte de, de nuestras vidas. Y, y si queréis eh, tener pues futuro y, y saber una de las ramas que va a tener futuro y que ya tiene presente es esta, ¿no? eh, saber bien cómo actúan los cibercriminales, no tiene nada que ver, eh, valga, la, valga la, la expresión, ¿no? un criminal analógico que entraba a robarte a tu casa que uno que roba tus, los datos del ordenador que está en tu casa y los hace desde otra parte del mundo. No tiene nada que ver eh, el robo de una instalación gubernamental donde había datos a que alguien acceda, por ejemplo, a un data center. ¿no? Son cosas muy, muy, muy, muy distintas y que por lo tanto eh, los juristas debemos aceptar y debemos investigar y aprender. Y como estáis viendo, eh, cosas que hace pues, dos o tres meses eran impensables, sobre todo en un sistema a veces tan rígido como es el sistema procesal español, hoy ya, ya, ya ha sucedido, como es el primer juicio telemático en España. ¿no? Sucedió en Barbastro, en la provincia de Huesca, hace poco, más, bueno, poco menos de un mes y, y ya se han sucedido eh, diversos juicios y se están citando a, a las partes en diversos juicios, para que, puedan, para que puedan tomar parte de este nuevo formato. Y al final eh, surgen un montón de preguntas. ¿no? A mí como jurista yo cuando lo vi lo primero que me, que me saltaba la cabeza es eh, en qué parte del derecho procesal se puede, se puede meter tecnología, en qué partes no... Eh, cómo se hace la identificación de las partes telemáticamente, hasta ahora pues se hacía enseñando a la cámara nuestro DNI, pero bueno, como habéis visto se puede hacer también hacia, a través de, de sistemas de reconocimiento social. Eh, nos han llegado a nosotros eh, preguntas ilícitas de magistrados, ¿no? Eh, Son seguras las deliberaciones de magistrados, de fiscales con su equipo, incluso de abogados con su cliente a través de herramientas como Teams, Zoom, Skype... Eh, otra pregunta que puede surgir, ¿no? Dentro de esas conversaciones, dentro de esos juicios, eh, todos los datos que generan eh, esta conversación, por ejemplo, que estamos teniendo, ¿dónde se almacenan? ¿Dónde se almacenan esos datos? Se almacenan en un repositorio en la Unión Europea, se almacena en Estados Unidos, en China, eh, porque al final eh, los datos, eh, la jurisdicción sobre esos datos van a ser del país donde, donde se ubiquen esos data centers. ¿Qué procedimientos jurídicos necesitan de especial protección? ¿Necesitamos una nueva ley de, de enjuiciamiento civil? ¿Podemos dar el salto y aplicar estos procedimientos a la jurisdicción penal? En fin, un montón de preguntas ¿no? que, que seguramente seréis vosotros, las nuevas generaciones, las que, las que mejor estéis preparados para, para, para tomar, para responder y para dar la, la mejor solución. Aquí solo, solo os quería mostrar pues, que, bueno, que todo esto que os estoy contando está sucediendo ya en el mundo, ¿no? eh, están sucediendo casos pues tanto en Europa como en Estados Unidos eh, con temas pues, que son de, de reconocimiento facial, de uso de algoritmos de inteligencia artificial y de protección de datos y que al final nosotros los hemos reducido a tres bloques, ¿no? a seguridad pública, administración de justicia y a privacidad y protección de datos. Y un par de muestras para... Para daros sobre estos casos, a mí uno que, que me llamó mucho la atención es el, de, el que sucedió en Gales del Sur entre el señor Brits y la policía del sur de Gales. Eh, este señor era, era bueno, un, un, una persona que dijo estar eh, en tres eventos donde la policía del sur de Gales aplicó sistemas de reconocimiento facial. ¿no? Eh, fueron tres pruebas piloto, la primera en la final de la Champions League de Cardiff, que enfrentó al Real Madrid y a Juventus de Turín en, en 2017, otra en una calle de, de compras navideñas típica de, de Gales y otra en una manifestación en contra del, del ministro de Defensa. ¿no? Bueno, pues este señor se personó, dijo que, que había estado en, en las tres manifestaciones y que nadie le había pedido el consentimiento para, para tomar esos datos. ¿no? Al final el juez eh, dijo que era acorde a derecho, eh, los tres pilotos, y dio pie a que hoy en día en Londres se utilicen sistemas de reconocimiento facial, como estos tres pilotos, eh, en, las, en, las, en las calles más céntricas. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de Patel contra Facebook. no Es curioso porque aquí entran también temas de, de soberanía. ¿no? Eh, el estado de Illinois tiene una ley de, de protección de datos distinta, como la, tienen, como la tienen diversos estados de Estados Unidos. Y una persona identificó pues que eh, se vulneraba a través de Facebook, seguro que, que muchos lo conocéis, ¿no? Cuando sale tu foto y te sugiere, ¿eres tú esta persona o esta persona puede ser tal? Porque ha analizado muchísimas fotos de, de la misma persona, ¿no? Bueno, pues esta persona, el señor Patel, denunció y, y el tribunal de, de Illinois le dio, le dio la razón. Le dijo que, que Facebook en el estado de Illinois no podía utilizar ese mecanismo de reconocimiento facial de genuino de su plataforma en el estado de Illinois porque podía vulnerar eh, los derechos de privacidad de esta persona. Y no solo eso, sino que el solo riesgo de que lo pudiese hacer ya invalidaba eh, el, el hecho de que la aplicación siguiese funcionando tal y como funciona en otros lugares del mundo. Como veis, eh, os vais a tener que, que enfrentar a a muchos dilemas ¿no? que, que el derecho va a tener que ponderar, que son pues, eh, temas tales como la seguridad de nuestra sociedad o la salud pública, como habéis visto en los últimos meses, con la privacidad que, que merecemos y que tenemos eh, recogida por nuestra Constitución y por nuestros sistemas de derechos fundamentales eh, y la libertad de expresión. Eh, y no solo eso, ¿no? Pues también el respeto a la soberanía nacional, como hemos dicho, de, de, de lugares en los que los datos están alojados, en los que hay leyes que restringen determinados derechos o dan determinados derechos a, a los ciudadanos que conviven allí, con mercados abiertos y redes globales. Eh, al final, son, son, es una balanza que, que el jurista va a tener que determinar eh, hacia qué lado inclinar y que desde luego va a ser una tarea apasionante y que os animo a que pues, bien estéis en la carrera, bien vayáis a empezar. Eh, os animéis a tomar este camino de, del derecho y la tecnología porque de verdad que, que es apasionante. Y nada, ahora ya simplemente pues eh, si tenéis algún tipo de preguntas estoy encantado de, de responderlas si puedo. Muchas gracias, Josécho. Pues eh, abrimos un turno de preguntas. Eh, antes de que, de que lancen alguna mientras la gente se va decidiendo, a mí sí que me gustaría preguntarte eh, cómo crees que va a afectar todo esto a a los estudios de Derecho, o sea, vamos a tener que cambiar los planes de estudio para introducir todo este tipo de materias? Pues es muy buena pregunta porque yo creo que de hecho es, eh, las crisis eh, son muy duras pero también dan muchísimas oportunidades como hemos visto a lo largo de la historia y creo que esta va a ser una buena oportunidad ¿no? para que los juristas y las universidades eh, adapten sus currículos y, y se pongan al día de lo que ya es realidad en la sociedad. Eh, yo eh, salí de la universidad relativamente poco y no tuve la oportunidad de estudiar nada relacionado con el derecho y la tecnología. ¿no? Y creo que es fundamental, como he dicho, conocer eh, qué es lo que hay detrás de, de esta tecnología. Porque es importante volver ¿no? eh, muchas veces a Back to the Basics y saber eh, que existen ya derechos en nuestra Constitución y en nuestras cartas de, de derechos fundamentales que recogen y nos amparan y, y que tenemos que, tanto profesores como alumnos, ser conscientes de que esta va a ser nuestra nueva realidad y que, y que desde luego, eh, pues iniciativas como la que tenéis del Legal Tech Lab eh, van a ayudar mucho ¿no? a que, eh, un alumno de derecho no salga al mundo desprovisto de, de toda esta información. Perfecto. Eh, sí, vamos a tener que, que adaptarnos mucho, pero bueno, estamos, estamos en ello. Eh, otra pregunta es si los, deberían, los futuros abogados van a tener que aprender a programar. Si los futuros abogados van a tener que aprender a programar, eh, a ver, desde luego, eh, con, con todo el tema que estamos viendo con Smart Contracts, que la verdad es que yo no soy un especialista, eh, pero hay gente que ya se está dedicando a eso, ¿no? Yo lo que lo que sugeriría es que creo que un, un jurista a día de hoy o en un futuro no va a tener que aprender a programar porque sí, que lo exija su profesión. Creo que hay otras formas de, de aprender, eh, aprender sobre tecnología y sobre cómo incide en el mundo del derecho, pero creo que no va a restar y creo que una persona que se meta en temas de programación va a aprender aspectos de la tecnología muy profundos que le van a ayudar a comprender eh, los retos legales a los que va a tener que hacer frente. Por lo tanto, si alguien tiene el ánimo de, de hacerlo, vamos, adelante y seguro que, que marcará la diferencia. Genial. Preguntan también eh, si podrías dar algún consejo a los, a los futuros graduados, a los que están a punto de acabar en un mes, más o menos, los, los exámenes ya. Pues eh, no vais a tener una, una, un, un futuro, por lo menos a corto plazo, sencillo, no, no, no os voy a engañar. Eh, es previsible que la situación económica sea compleja y que, como sucedió hace 10 años, eh, la situación para los nuevos graduados sea complicada. Ahora bien, yo creo que, que cualquier alumno nunca debe desfallecer y si sale de la universidad hay casos de éxito que no llegan en el día 1, eh, que llegan más adelante y que por lo tanto lo que tienen que hacer es seguir lo que les gusta, continuar formándose. Hay muchísimas formas eh, de formarse, de valga la redundancia, eh, no solo, una persona, eh, estudie Derecho o estudie cualquier, cualquier eh, carrera, no tiene que tener la sensación de que el día que salga por la puerta de la universidad todo ha terminado. Eh, la formación, gracias a Dios, a día de hoy se puede adquirir a través de diversas fuentes. Somos una de las generaciones más afortunadas en ese sentido. Tenemos acceso a información ilimitada prácticamente. Por lo tanto, si las oportunidades no llegan en el día uno, que es posible que también lleguen, yo les animo a, a continuar formándose y a, formando, a formarse en cosas que les guste, que les apasione, que le pongan toda, todo el empeño. Yo personalmente, y os voy a hablar de, de mi caso personal, cuando salí de la universidad tenía muy claro que, que me apetecía saber de, de relaciones internacionales, de cómo funcionaba la política y a priori no es una salida que te vaya a dar un trabajo inmediato o una remuneración inmediata. Pero, pero seguí lo que me gustaba y le he puesto mucho empeño. Y creo que, pues bueno, hasta hoy he tenido relativo éxito. ¿no? Y como yo, muchísimos compañeros que, que, que salieron conmigo de la facultad. De acuerdo. Eh, tenemos otra pregunta, hace además nuestra vicedecana de, de Derecho, que me pregun que te pregunta, eh, ¿qué opinión te merece la situación actual de la justicia y cómo se está afrontando por los juzgados, toda esta, esta crisis? Bueno, eh, si es complejo para todos, para la administración de justicia, caracterizada por, eh, como os habéis visto después, por una innovación escasa, como es en muchos casos la profesión de, del derecho, va a necesitar, va a necesitar de, de tiempo, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto es que lo que me ha gustado y lo que he visto eh, últimamente, pues es eso, eh, jueces y juzgados, perdón, valientes que se han atrevido a, a llevar los primeros juicios telemáticos en España, abogados que no han tenido miedo a acudir a este tipo de juicios y enfrentarse a su contraparte eh, a través de una plataforma como Teams. Eh, al final, eh, esto va a ser una revolución, yo lo tengo clarísimo y, y vamos a tener que ver cómo, cómo evoluciona. ¿no? Eh, la administración de justicia es muchas veces lenta porque tiene que serlo así en muchas ocasiones, porque tiene que ser garantista. Pero también debemos poner los medios, pues, a, a, para empezar, a todos los funcionarios que están operando en esa administración, para que todo lo que les exigimos eh, lo hagan posible. ¿no? No, no podemos exigir muchísimas cosas y tener ya eh, plataformas de juicios telemáticos y jueces y fiscales que sepan de esto sin ninguna formación, funcionarios que puedan teletrabajar desde casa sin que ni siquiera tengan eh, un ordenador de la administración. Entonces, Pasito a pasito, pero, pero desde luego la Administración de Justicia, como cualquier otra administración y como cualquier empresa, va a tener que adaptarse. Perfecto. Pues eh, simplemente me dicen que te dé la enhorabuena por, por la charla. Parece que no hay, no hay más preguntas. Así que damos eh, un segundito. No, preguntas, no hay más preguntas. De acuerdo, pues eh, nada, José, muchísimas gracias otra vez por, por explicar de una forma tan clara temas tan tan complejos. Eh, cerramos aquí esta, este primer live event y a todos ustedes les emplazo al próximo, que será el 4 de junio, y donde abordaremos el tema de los aspectos legales de la telemedicina a cargo de la abogada Marta Granel, del despacho de Ecija Abogados. Muchísimas Buenas gracias. Tardes. Gracias, Josejo. Buenas tardes.